Para la gestión de componentes eh, vamos a generar primero que nada una nueva tag o etiqueta destinada a contener, en este caso, vamos a ponerle mobiliario. Nos vamos a asegurar que quede eh, activa esta tag y ahora sí podemos comenzar a gestionar eh, componentes. Desde el panel lateral izquierdo derecho, perdón, eh, en el icono que nos indica eh, componentes, se abre, eh, se despliega, en este caso todavía nada en la lista porque no hemos incorporado ningún componente a nuestro modelo. Conceptualmente, ¿qué es un componente? Es un modelo también generado eh, en forma previa, subido a lo que SketchUp denomina la galería 3D o la galería de componentes, que pueden servir para completar, dar contexto, eh, explicar funcionalidades y este, brindar equipamiento, por ejemplo, mobiliario, carpintería, todo lo que es este, los, los rubros relacionados, todo lo que puede ser eh, equipamiento interior, equipamiento exterior y todo lo que pueda sumar eh, contexto y eh, que expliquen en forma más clara el uso de cada modelo o para qué se destina cada local modelado en, en el archivo que hemos generado. Por ejemplo, nosotros podemos en este momento eh, buscar una mesa de eh, reunión y dependiendo de la velocidad con la que estemos contando nosotros eh, para navegar, en este caso que estamos usando SketchUp Web, se abre una ventana que nos ofrece acceso a la galería de componentes previamente generados. ¿Cuál es la ventaja de usar componentes o modelos previos? Bueno, la principal ventaja es que podemos incorporar este tipo de recursos sin tener que modelarlos. Y una vez que los incorporamos, podemos in usarlos y reusarlos habiéndose almacenado una sola vez. ¿sí? En este caso, nosotros de todas las opciones que se nos ofrecen, que podríamos usar, por ejemplo, ninguna tiene en, esta, en este ejemplo de, de todos los, los productos que nos ofrece. Eh, podemos buscar por modelos, por catálogos y no había ninguno que tuviera lo mejor con silla. Fíjense que tenemos la posibilidad de prestar atención y filtrar componentes según el peso. File size en, la, en las propiedades de los componentes nos ofrece un control para aumentar o disminuir el tipo de eh, peso de los archivos. Entonces con eso se produce un filtrado. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cada componente que nosotros usemos nos va a generar mayor aumento en información en el modelo, por lo tanto, mayor aumento en Kbytes o megabytes que eh, el archivo PS. Vamos a darle descargar, en este caso, a este modelo. Nos lo descarga, nos lo inserta en el, en el archivo que nosotros estamos generando y una vez que se ha usado en el modelo, si venimos al panel de gestión de componentes, tenemos la visualización, en este caso, la del, de la, el icono de la galería y el icono de componentes. Una vez que se almacena en esta biblioteca de componentes, podemos usarlo múltiples veces. Y esa es una de las mayores ventajas que tiene el uso de componentes, que son elementos reutilizables y que yo puedo usar en múltiples instancias, pero solamente se almacena una vez. Por eso es que es conveniente usar componentes con algunos cuidados que ya vamos a mencionar y no copiar y pegar elementos, porque al copiar y pegar yo estoy duplicando la cantidad de elementos que constituyen estos componentes. ¿sí? Si hacemos clic o doble clic, ingresamos a la edición del componente. Quiere decir que nos, el programa nos muestra una visualización del contexto de uso del componente. Nosotros podemos, eh, habiendo ingresado, modificar, por ejemplo, sus dimensiones. Si quisiéramos a lo mejor hacer alguna modificación total o parcial. Fíjense que podemos modificar y yo al entrar a la, a la edición del componente se modifica todas las veces que, que ha sido usado, todas las instancias de uso. ¿Sí? Vamos a deshacer en este caso la modificación, vamos a dejarlo como está, volvemos este, luego haciendo otra vez, saliendo de la eh, con doble clic de la selección del componente. Puede suceder lo siguiente, yo esta mesa la busqué, me pareció adecuada y fue eh, usada, descargada y queda almacenada en la biblioteca de componentes. Vamos a buscar ahora a lo mejor otro modelo de mesa que nos puede venir bien. Por ejemplo, eh, mesa de comedor. Fíjense que siempre me ofrece opciones para buscar, para descargar y voy a elegir más allá de que no estamos filtrando por tamaño en megabytes ni peso de, del componente me avisa, me puede llegar a avisar SketchUp que este modelo que he tipeado o que he seleccionado para descargar eh, es un modelo que tiene un gran tamaño y que puede ocasionar que SketchUp funcione lentamente. Yo puedo tomar esta advertencia o no, le vamos a dar continuar. Vamos a producir la descarga del modelo y ya vamos a ver qué sucede cuando yo genero múltiples descargas Supongamos que me arrepentí, esa mesa no me parece adecuada, no es correcta, la elimino. Cuando yo he usado múltiples veces componentes que he buscado y que he descargado, van quedando almacenados en este panel de eh, justamente almacén de componentes. Tengo en el modelo la posibilidad de que tengo todos listados. Tengo que recurrir a esta opción que es purgar componentes no usados. Hago clic y de esta manera únicamente permanecen en el archivo los componentes que sí están siendo usados, más allá de que se han usado una, más de una vez, están almacenados una sola vez. Esto es fundamental para realizar el guardado del archivo solamente con la información necesaria, con la cantidad de peso estrictamente necesario. El panel que nos ofrece purgar, ya sea texturas, materiales, componentes, tags, siempre tenemos que recurrir a, a usarlo, a, al icono de purgado, porque eh, nos está permitiendo generar archivos optimizados, sin prescindir de información necesaria, pero siempre cuidando uno de los aspectos que más nos interesa, que es la economía de recursos computacionales que es eh, la economía de recursos computacionales. Hacer economía de eh, recursos de hardware, por ejemplo, de memoria RAM, memoria de almacenamiento, conectividad, eh, memoria de video, para gestionar los modelos y toda su información. Eh, si hacemos eh, clic en el, eh, en el menú de inicio, en el principal, vamos a ver todos los datos del archivo con el que estamos trabajando, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en este archivo, ejercicio número 2 bis, y en estos tres puntitos tenemos la posibilidad de ampliar los detalles. Fíjense qué sucede cuando yo elimino las instancias de más de este componente, o no de más, pero las dos instancias que no son eh, eh, las que... Puede, en este caso puede estar bien que estén repetidos, si vuelvo a guardar, vuelvo a purgar, Sigue siendo un solo componente el que está en uso y vuelvo a controlar el peso de este archivo. Si hacemos clic sobre esta pestañita en el componente, podemos hacer una edición eh, para nuestro archivo. Que, eh, por ejemplo, renombrarlo, colocar una descripción, eh, lo que nosotros podemos. Este, eh, Pensemos que puede ser clarificador o una información extra que sea necesaria y podemos editar que se fije a cualquiera de los ejes para que cada vez que sea usado este componente siempre tenga este, ese eje de referencia. ¿sí? Eso se va a guardar como información del componente. Siempre conviene hacer el purgado cada vez que realicemos eh, uso o que hagamos este incorporaciones de nuevos componentes. Desde la galería eh, de componentes eh, también tenemos acceso a otra posibilidad que es la de generar nosotros nuestros propios componentes y subirlos. ¿sí? Si ustedes se fijan, como estamos identificados con nuestro eh, usuario, con la cuenta que hemos, este, con la que nos hemos logueado, nos da la posibilidad de subir un modelo. Yo no tengo en este momento ninguno generado, pero ustedes pueden usar uno propio. Por ejemplo, eh, vamos a usar un modelo de ejemplo. Podemos ponerle una descripción. Y al tocar el botón cargar se nos abre la posibilidad de subir el modelo. Esto es una posibilidad que te siempre tenemos este, disponible de subir con un nombre, con una explicación eh, y de acuerdo al tipo de modelo, al peso que tenga, a la descripción que ustedes hayan usado, pueden hacer uso ustedes de eh, modelos propios que puedan ser reutilizados como componentes.